Entonces vamos a empezar el curso de angular con Firebase entonces lo que vamos a hacer primero lo que necesitamos si ustedes ya lo tienen pero pues no necesitan volver a instalar es instalar node.js listo actualmente está en la versión 14.17.4 les recomiendo siempre instalar la versión LTS para mayor seguridad para que tengan todas las características que están eh, fijas que están estables entonces no se pongan a improvisar aquí con esto de pronto les da errores como comprobamos que ya está pues abrimos sencillamente una consola eh, de comandos si están en windows control rsmd o eh, en mac pues sencillamente abren la terminal y eh, escribimos eh, no guión version o guión de vaca para validar la, la versión, yo tengo en este caso la 14.16 aquí vemos que ya está en la 14.17 tendría que ser una actualización y eh, para validar el mpn lo mismo mpn-b vemos que versión tengo, tengo la 6.14, si sí, en este caso requiero hacer la actualización puedo hacer dos maneras, sencillamente me descargo aquí la de nueva versión y reinstalo encima de la que ya está obviamente cerrando todos los proyectos que tengo de pronto abiertos sin eh, haber ejecutado ningún servidor de Node.js virtual o por medio del comando nvm listo de todas maneras eh, voy a dejar aquí abajo en la descripción del video un enlace en la caja de descripción en el cual lleva a mi blog en donde voy a estar dejando el paso a paso para hacer eh, la actualización según pues se requiera listo algo más Algo más que vamos a utilizar eh, es el angular cliente, angular click, Listo. lo googleamos siempre, y en este caso es este es angular.io eh, es la Cli y para hacer la instalación sencillamente nos copiamos este comando, nos venimos aquí, lo pegamos y ejecutamos, como yo ya lo tengo instalado, para validar la versión lo único que tenemos que hacer es entonces si vamos a validar en la instalación yo no lo hago porque ya lo tengo entonces, lo que tenemos que hacer aquí es sencillamente colocar ng-version y aquí nos debería dar la versión actual del angular client en este caso yo tengo la versión 12.1.3 y aquí me dice que estoy utilizando el note eh, 14.16 y el MPN 6.14 que fue lo que ya habíamos validado anteriormente. Entonces, por ahí eh, todo está bien. ¿Qué vamos a usar también? Vamos a usar eh, Bustra. Vamos a estar utilizando Bustra porque pues, es como el más fácil eh, que todos conocemos. Se nos facilita más que están utilizando Talwin o materialize entonces utilizamos bootstrap podemos utilizar la versión 5.4.3 dependiendo de la que ustedes ya manejan y se sienten más cómodos si de todas maneras ustedes no se sienten cómodos con alguno o todavía no manejan bootstrap pues yo lo voy a estar haciendo con la versión actual que es la versión 5.0.2, y sencillamente lo que tienen que hacer es seguir mis pasos para poder eh, desarrollar el aplicativo que vamos a construir listo vamos a construir un aplicativo tendrá eh, a tener un CRUD y eh, en ese CRUD vamos a utilizar pues eh, Angular y vamos a utilizar Firebase para la base de datos también vamos a ver si le eh, añadimos o le configuramos lo que viene siendo eh, crear una API y eh, consumir una API porque ya vemos esto es muy importante para el tema de los eh, de los portafolios de eh, de nuestra hoja de vida nos va a servir muchísimo porque si manejamos este tema de las APIs pues va a ser muy interesante, muy importante para los reclutadores eh, ya que actualmente pues, todo se todo se hace eh, las intercomunicaciones entre los aplicativos se hacen por medio de una API o una API, listo entonces vamos a utilizar también el Firebase esto lo podemos ir colgando aquí listo para que tengamos pues el aplicativo listo para cuando vayamos a entrar eso aquí ya estaríamos todo lo que vamos a utilizar y ya nos veríamos entonces en el siguiente vídeo donde vamos a empezar a hacer pues la configuración inicial ah también vamos a estar utilizando en este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code si ustedes no lo tienen todos estos enlaces los estarán encontrando en la descripción del video para que pues se haga muchísimo más fácil y digamos que solamente, solamente vayan al, eh, al enlace correspondiente y eh, hagan procedan con la descarga estaremos aquí súper bien entonces bueno hasta el próximo video